equipo saludos, espero que encuentren súper bien que estén bendecidos por Dios paso por aquí a recordarles, hoy la llamada corporativa es de suma importancia que estés en esa llamada corporativa se vienen grandes cambios en la compañía hoy la compañía va a hacer anuncios lo más probable es que Juan Carlos Reynoso hoy haga los anuncios de los cambios oficiales se preparan las bases para el crecimiento sin precedentes que vamos a tener estamos en una compañía absolutamente sólida, que está pensando en las grandes ligas y y en, y en perdurar en el tiempo entonces todas las personas que están en omega pro que tengan cuenta ya sea solo inversionistas sean que desarrollen el tema comercial cualquier persona que tenga cuenta en la compañía debe estar en la llamada corporativa no se pueden perder ese espacio Conéctense por facebook por zoom por lo que puedan y estén ahí compartan compartan eh, ese enlace para que se conecten todas las personas o a sea, todo el mundo debe estar ahí ...para que escuchen de primera mano los anuncios importantes... ...que va a hacer la compañía a través de su gerente Juan Carlos Reynoso... ...así que nos vemos esta noche a las 8 de la noche. Y por fin llegó el momento... ...llegó la ocasión de presenciar... ...cuáles eran los cambios que tenía preparado... ...en esta llamada corporativa del señor Juan Carlos Reynoso... ...los cambios que venían para la compañía Omega Pro... ...y pues... Básicamente, eh, vamos a hacer un pequeño resumen los temas que más me interesaron. Si ustedes quieren escuchar la llamada completa, eh, de una vez les digo, es una llamada en donde Juan Carlos Reynoso dedica más de media hora a primero decir el crecimiento que está teniendo la compañía, eh, cuánto ellos han ayudado a la gente, eh, ustedes ya saben. Eh, pero veamos los temas que más me llamaron la atención. Entonces, necesitamos más que nada formalizar y entrar dentro de una categoría o la otra para no estar chocando con posibles regulaciones, ya, ya sea de una industria o de otra industria. Entonces, lo que se decidió es que la compañía eh, deba mantenerse en la industria enfocada en la industria del network marketing. ¿Por qué? Porque entrar a ser una compañía de servicios financieros significa modificar, cambiar todas las estructuras. Ya definitivamente no se podría compartir las ganancias que se están compartiendo porque ninguna institución financiera comparte sus ganancias con sus socios. Aquí el señor Juan Carlos Reynoso lo que dice es lo evidente, lo que ya todos sabemos. Ninguna institución financiera real... Puede dar las ganancias o puede ser sostenible en el tiempo, dando las ganancias que da a sus inversores. Entonces, por lo tanto, como no puede ser una, eh, no se puede catalogar como una institución financiera real, porque tiene que cumplir con todas estas regulaciones, se van a empezar a catalogar como empresa del network marketing en la cual las regulaciones son muchísimo más laxas que las de una institución financiera y es en la categoría en la que se encuentran todas las estafas ponzi que han existido todas las estafas piramidales que existen hasta la actualidad y pues simplemente lo que están tratando de hacer es huir de la regulación de las leyes de cada país. Ellos han estado con nosotros en todas esas reuniones, no tenemos el tiempo aquí para compartirles ¿no? horas de reuniones en una reunión de dos a tres horas explicándoles cada detalle, pero son cosas mínimas. Por ejemplo, solamente uno de los detalles importantes que les quiero mencionar es que ahora van a haber dos tipos de licencia. Simplemente o decide ser un socio, ¿verdad? Un socio de la empresa o un cliente. ¿Ya? Como cliente, ya no vamos a poder crear estas, eh, estas estrategias de que a los clientes les hacíamos ¿no? ganar no solamente rendimientos por compartir ganancias con nosotros, sino que también ganaban comisiones por crearse estructuras entre ellos. Y eso, lógicamente, ha creado ¿no? eh, decenas, decenas de millones pagados innecesariamente a personas que solamente son clientes. Durante la transmisión que acabamos de ver en el fragmento de video que les acabo de poner, eh, es lo más importante que dice Juan Carlos Reynoso. La información completa de los cambios, no sé si es que no se atrevió a darla eh, en una transmisión en Zoom, donde sabe que hay muchas personas que estamos viéndolo, no sé qué fue lo que pasó, pero inclusive cuando terminó la transmisión, la chica, la que siempre modera todo este tipo de Zoom, le pregunta, señor Juan Carlos Reynoso, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de estas, de estos cambios o cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, quisiera hacerte, si se puede, una sola pregunta. Sí, claro. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿En qué fechas o cómo eh, te, te, tendremos todos nosotros los detalles de cada uno de estos ajustes para que toda la organización Omega Pro pueda saber los detalles de cada ajuste, va a ser a través de los diamantes, a través del corporativo, o cómo podríamos nosotros tener información más detallada. Claro que sí, bueno, ya todos sus líderes de primer nivel, eh, diamantes coronas, diamantes negros, ya tienen todos estos detalles, toda la información, ellos han sido instruidos para capacitar eh, y enseñar eh, todos estos ajustes a todos sus diamantes en estos momentos es lo que estamos haciendo hoy y mañana. Estos cambios van a tener eh, efecto el día 15, o sea, en dos días más, dos días y medio más. Ok, entonces eh, estamos dándoles tiempo para que puedan eh, hacer toda esta capacitación. Eh, para que puedan entender estos ajustes, que como les dije, son ajustes menores, pero que vienen a garantizar nuestra estabilidad, sostenibilidad para los próximos dos años. Ok, muchachos, como ustedes ya vieron, el, el, el, el señor Juan Carlos Reynoso no dio la información eh, clara, no dio la información veraz. Lo dejó a que los networkers que están en la posición de primera línea, o sea los que están ganando ahorita por todos ustedes, dieran esta información y esto se presta mucho a lo que le llaman teléfono chocho. ¿Por qué? Porque unas personas le modifican algunas palabras, entonces se, se entiende de otra manera. Yo lo que hubiera esperado si fuera inversionista de Omega Pro es que el propio CEO diera las especificaciones punto por punto. Ahora, cuestión de tiempo, no era cuestión de tiempo, porque esta videollamada duró una hora ocho minutos y eh, hay networkers que ya han hecho su presentación, dando estas ac aclaraciones que duran una hora, inclusive menos. O sea, lo mismo que duró la presentación del señor Juan Carlos Reynoso. Obviamente, él le saca mucho tiempo a seguirles lavando el cerebro, a decirles los cambios. Eh, de aquí al 2025 vamos a tener 40 millones de personas, 15 millones de personas, o sea, cosas que no. Entonces, una de las de la información que me mandaron a mí, eh, yo la tengo aquí, la cual le vamos a hacer lectura para que ustedes tengan los puntos claros de todo esto. Y luego vamos, voy a dar mi opinión de qué es lo que está pasando dice a partir del primero de octubre del 2022 las personas que definan hacer un ahorro o hacer el negocio cambian también las reglas ahora debes elegir ser socio o cliente como punto número uno socio persona que va a desarrollar y hacer network marketing puede comprar una franquicia de cualquier valor que desee 500, 1000, 3000, etcétera Teniendo en cuenta que cada una trae una limitación de cobro. Recuerden que esto es para que los de, para que, que desarrollan el plan carrera y suben rangos. Número 2. La, la franquicia que adquieres no tendrá rendimientos diarios. O sea que no se hace trading con ese dinero. Ahora, solo pasa a ser una franquicia la cual puedes trabajar como networker y empezar a comisionar por tu, tu, por tu equipo que vayas formando. Bonos del 7% o bonos del 10%. Solo sirve la franquicia para tener posición y hacer red de mercadeo, subir rangos, solo para ganar comisiones nada más. Ya no habrá retorno del 300% para estas personas que decidan hacer network marketing ahora si vamos a ver el cliente inversionista persona que puede adquirir un paquete de trading entre paréntesis ahorro el cual sí va a tener rendimientos diarios de 300% a los 16 meses con un cambio en ello que es el siguiente 210% te lo dan a los 16 meses o sea, lo puedes retirar y nos queda un total 90% aún de rendimiento, el, el cual va a ser dividido a 10 meses más. Es decir, un ejemplo, mil dólares en 16 meses le llegan 3 mil dólares, o sea un 300%. Solo que puedes retirar solo el 210%. Es decir, un poco más del doble, o sea, $2,100 Y los $900 o sea, el 90% restante, se repartirá en 10 meses. $90 dólares mes a mes hasta completar el mes 10. Número 3. Estas personas que son clientes no tendrán beneficios en bonos del 7% ni el 10%. Solo los rendimientos diarios hasta cumplir el contrato establecido. Estos cambios se hacen con el fin de que la compañía tenga una mayor sostenibilidad. Y no haya tanta fuga o derroche de dinero. Ya que hay muchas personas que con su propio dinero están sacando también bonos. Y no desarrollan el, ne el negocio de networkers. Así que el cambio es bueno. Ahora... Si ya vamos a ver quién es cliente o quién es socio. Ok, y aquí ya empieza, eh, aquí nos mandaron una imagen de las, los beneficios de ser cliente, los beneficios de ser socio, que yo se los voy a poner una vez que esté editando este video. Ok, muchachos, mi, mi, mi, mi opinión sobre todo esto. Se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezó este año, desde enero, febrero, eh, les dije Omega Pro no llega a diciembre, Omega Pro no llega a fin de año. ¿Qué es lo que está pasando? Pues básicamente es algo que yo he visto estando en los grupos de Omega Pro porque yo he estado como infiltrado en muchos de esos grupos. Donde se podía ver al principio que todos los días publicaban nuevos inversionistas de 3, 4 hasta 6 inversionistas diarios. Y esa suma empezó a bajar a uno diario. Empezó a bajar a uno por semana. Y en la actualidad, si ustedes me preguntan, en esos grupos prácticamente ya no se publican inversionistas nuevos. ¿Qué quiere decir todo esto? Aunque lo que diga el señor Juan Carlos Reynoso de que están creciendo masivamente, de que los números son inalcanzables, son números que se han expandido muy rápido, la verdad es que en realidad no hay gente suficiente para mantener el Ponzi. ¿Qué es una estafa Ponzi? Por si usted es nuevo en este canal y viendo estos videos, simplemente el negocio del network marketing el negocio de forex perdón del trading no existe no existe esos números que le dan a ustedes en la estrategia Neptune son números totalmente falsos cómo es posible que todos los meses tengan rendimientos todos los números salgan en, en verde son superiores a warren buffett son personas que nunca han tenido eh, pérdidas todos los meses están en verde esos son números imposibles entonces, el problema aquí es liquidez. Hablemos las cosas como son. No están teniendo el dinero suficiente para pagarles a las personas. ¿Por qué no tienen el dinero suficiente? Porque el dinero no viene de esas gráficas que le mandan a ustedes donde siempre tienen ganancias todos los meses. El dinero, el dinero nunca viene, vino de ahí. El dinero viene de la gente que ingresa. Necesitan tener gente que entre constantemente para que le envíen a la gente anterior. Ahorita el problema se llama liquidez. No tienen dinero para pagarles a ustedes porque ya van varios meses de que la gente eh, no ingresa Omega Pro o, o ingresan menos de lo que ellos esperaban para poder pagarles a las personas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si si realmente esto se sostuviera mediante el trading... ...se sostuviera mediante los números que ellos le reportan a ustedes... ...mediante la estrategia Neptune... ...¿qué es lo que sucede? No tendrían estos problemas... ...podrían seguir hasta por 10 años más... ...podrían seguir por muchísimos años más... ...porque todos los meses hay ganancias... ...o sea... ...¿qué hay que moverles si todo está funcionando bien... ...según lo que ellos nos reportan? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Y hay, hay, hay algo que a mí me preocupa. Me preocupa bastante. He recibido bastantes mensajes. Bastantes mensajes. De gente. Que me está diciendo. Esa persona me pidió ser anónima. Que no dijera su nombre. O okay, que no lo vamos a, a, a, a mencionar. Pero vean lo que me está contando. Dice... Eh, eso está complejo, la prima de un amigo metió 400 millones en pesos colombianos. Vendió sus dos casas y mi familia por parte de papá están adoctrinados. Tengo un primo y el marido de mi prima que el 95% de la gente que ingresan lo hacen apalancándose de los bancos. Eso va a ser peor que DMG. Igual lo mío no es mucho. Pero voy a quedar pagando esa deuda cinco años si esto cae pronto. Gente, yo se los dije en el momento que ustedes podían hacerlo. Se los dije en el momento. No quisieron escuchar. Muchos ponían comentarios y probablemente en este video también lo van a hacer. Ponían com comentarios burlándose de esta información. Muchos ponían comentarios de que lo que yo estaba diciendo no tenía fu fundamentos. De que yo no tenía la información suficiente. Pero vean que ya se está cumpliendo todo esto. Vean que hay personas que van a perder más de lo que tenían. No todo lo que tenían. Más de lo que tenían. Porque muchas personas. Vamos a ver si encuentro el mensaje. Que los líderes aconsejaban apalancarse de créditos hipotecarios aconsejaban apalancarse de préstamos bancarios para invertirlos en omega pro y con las mismas ganancias ir pagando sus deudas y, y ellos también ir teniendo ganancias. Hola hola les voy a enseñar cómo convertir una deuda mala en una deuda buena. Entonces supongamos que adquirimos una deuda con un banco tradicional de 2 mil dólares, aproximadamente 8 millones 900 mil pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adquirimos dos licencias de participación de Trading Forex, ¿listo? Una licencia la ponemos bajo interés simple y la otra licencia bajo interés compuesto. ¿Qué pasa con la de interés simple? Nos genera 16 cuotas aproximadamente entre 80 y 100 dólares. Entonces, pagamos 16 cuotas. Hasta ahí el primer ciclo de trabajo que nos ofrecen. Con la otra licencia, que está a 16 meses también, nos genera $3,000 dólares de beneficio. ¿Qué pasa con esta de $3,000? Como aquí ya van 16 cuotas que hemos pagado al banco, esta de $3,000 dólares, sacamos otra licencia de mil dólares para que nos genere otras 16 cuotas. Y estas dos que quedaron bajo interés compuesto, lo que hacen es que generan un beneficio de $3,000 dólares cada una. Entonces... Aquí llevan otros 16 meses. Lo que hacemos es que de esta de 3.000 adquirimos otra licencia de 1.000 dólares que nos generen 16 cuotas de nuevo y nos quedan 2.000 de esta y 3.000 de esta son 5.000 dólares de beneficio, lo cual a un siguiente ciclo de trabajo de 16 meses nos genera 15.000 dólares de rentabilidad. Esto en Colombia son aproximadamente 66 millones de pesos. ¿Qué pasa entonces? Con una deuda que adquirí de millones 8.900.000 pesos, en aproximadamente cuatro años logramos pagar primero la deuda, y deuda de intereses, ¿no? Y segundo, logramos una rentabilidad de, un, de 66 millones de pesos aproximadamente. Todo esto gracias a la magia del interés compuesto que es con lo que nosotros trabajamos. Ahora que las ganancias se redujeron o las están poniendo a plazos más largos, ¿qué van a hacer? Desde ya están perdiendo. Y eso que no han cerrado la compañía. ¿Por qué no han cerrado la compañía del todo, Emanuel? Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Yo que ya he visto caer a muchas compañías de este tipo. Todos estos esquemas Ponzi Escogen la época de diciembre para irse. ¿Por qué? Porque es la época donde todo el mundo recibe eh, sus aguinaldos, bonos. Eh, cesantías, donde la gente tiene más dinero en la bolsa y es donde la gente más invierte, entonces simplemente se esperan para épocas navideñas o épocas de fin de año dígase noviembre, diciembre para captar muchísimo más dinero en esos últimos meses del año y ahora sí irse con el dinero de todos ¿Qué está haciendo Mega Pro Exactamente lo mismo todo esto que estábamos hablando son patadas de ahogado son síntomas de una empresa que está en decadencia. Son síntomas de una empresa que le está poniendo los últimos clavos a su ataúd Entonces, están tratando de mantenerse a flote lo más que se pueda para estos dos, tres meses que hacen falta para llegar a, a fin de año. Poder captar ese, ese bono de dinero, que ese empujón de dinero que van a recibir para simplemente ya irse. Por eso les dije yo desde el principio que Omega Pro probablemente llega a fin de año y eso va a ser todo. Eh, hay una información también que les voy a compartir que se ha estado promocionando. Déjenme ver si la encuentro. Voy a poner un poco, voy a ponerle pausa aquí a la grabación. Vean ustedes los que, lo que les voy a compartir muchachos, que esto es de la página Omega Pro Colombia Pro compartido por eh, Nelson, Néstor Fontalvo. Los cambios en Omega, en, en Omega Pro. Razones y consideraciones. Número uno, imagínense una empresa que paga comisiones a seis vendedores cuando uno solo hizo la venta. Imagínense si sucediera con mil vendedores y solo tres hicieran la venta. Hoy estamos hablando de 2.5 millones y aproximadamente 20 millones. ¿Sería lógico pagar miles de veces comisiones a quienes no hicieron el trabajo? ¿Verdad que no? Pues lo llevan haciendo desde hace cuatro años. O sea, ¿cuál es el problema? Si, si se supone que Forex, las inversiones en trading, los movimientos que hacen de arbitraje, les está dando lo suficiente, no han tenido un solo mes de pérdida. Entonces, ¿de qué están hablando? Esta medida se tomará por la estabilidad y el bien de todos, así habrá Omega Pro para rato, décadas. Hay gente que deci... Hay gente que decidamente no quiere hacer el negocio de socio sino solo de inversionista, esto es lo más saludable para todos, se separan las cosas y todos felices. 3. El costo de 50 dólares adicionales. Eso es algo que no sé si lo mencioné, pero pa pasó de pagarse 49 dólares a 99 dólares. Debe entenderlo como estabilidad del negocio. ¿Quién va a cobrar 30 mil mensuales le va a prestar atención a 50 dólares? ¿Verdad que no? Solo le presta atención el que no está pensando en crecer. Piense en grande y 50 dólares será una gotica de agua. 3. el costo de 50 dólares, debe entenderlo, ok, esto ya lo leímos. Asunto de mentalidad. Solo cambiamos el chip y nos irá super a todos. Por aquí me rodean infinidad de spam de pirámides y estafadores que no sé por qué lo permite el admin. Igual gracias a los admin por el grupo. Y a mí me han estafado todo este tipo de personas que usted no sabe... Si son mujeres u hombres, que el tiempo solo aparecen como usuarios de, de Facebook. También ocurren en Telegram que solo te ponen una foto de Bitcoin. Si le presta atención a esta gente y se retira de Omega Pro, va a terminar estafado. Después eh, querrá regresar Omega Pro ya sin plata, aburrido y sin la posición que tenía. Escríbame para ingresarlo. No hagan spam, no escriban pirámides, no escriban estafadores. Gente, de verdad que la gente está totalmente adoctrinada. La gente, por más que, quiera, que, que, que les están diciendo lo que está pasando, no hacen caso. Eh, en cualquier momento, en cualquier momento, y pongan atención a lo que les estoy diciendo. En cualquier momento va a haber... Gente retirando dinero de Omega Pro masivamente y le van a decir a usted su cuenta está congelada, no puede retirar el dinero. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a abrir los ojos. La gente está empezando a darse cuenta de que esto es una estafa Ponzi. Mucha gente me ha escrito a mí diciéndome, Manuel, gracias a los videos que usted está haciendo, pude analizar un poquito mejor y logré retirar mi dinero a tiempo. Saqué lo que invertí y un poquito más de ganancia pero lo saqué antes ahorita que puedo mucha gente no lo está haciendo así la avaricia les gana y en cualquier momento que quieran retirar no lo van a poder hacer gente eso es todo lo que les quería comentar de omega pro cada quien haga con su dinero lo que quiera pero luego que no digan que no hubo alguien que les advirtió y que les dijo que esto iba a pasar eso fue todo muchachos, chao.